¿Estás cansado de no saber PVPR? ¿Estás cansado de no hacer puentes en Minecraft Pocket Edition? ¿Estás cansado de no saber hacer parkour? ¿Estás cansado de no saber waterdrop? No te preocupes, en este mapa te tenemos la solución. Este mapa es un mapa creado 100% por mí, que tiene esas 5 opciones o 4 para poder practicar en todo lo que tú necesites y que vuelvas un todo un pro. ¿Quieres ser el próximo Rich MC? Ve este video. Aquí, si te paras aquí, vas a poder. Espérenme tantito. Si te paras aquí, es que va, va, te va a dar un hacha y bloques. Puedes ir a PVP. Puedes a practicar water drop. También puedes practicar parkour. Y aquí puedes elegir tú, como te guste: día o de noche. A mí, en lo personal, me gusta de día. Pero puedes elegirlo como tú gustes. Los bloques son para que practiques aquí tú. En toda esta zona puedes practicar parkour. O también puedes practicar poner hacer puentes. Mira, aquí me caí yo. Pero tú puedes hacer y seguir practicando. La placa de presión solamente sirve para una cosa. Ya que hayas tenido puentes hechos. Vas a poder, miren. Y picas la placa de presión. Se te limpia para que puedas usarlo cuando tú quieras. Recuerda, puedes romperlo. Pero así te vas. Puedes hacer tus puentes como todo un pro. Y será el próximo Rich MC en el Minecraft. Poké de Pero mira, ahí me volví a caer. Porque yo no soy nada pro. Pero ustedes lo van a, van a hacerlo con este mapa. Aquí se reinició la min la esa cosa. Ahorita vamos a ir al parkour para practicar parkour. A mí me va un poco lag, repito. Pero a ustedes le va a ir fenomenal. Mira, aquí van pueden practicar parkour. Yo, la verdad, soy muy bastante malo y, y me caí. Pero también pueden practicar su parkour cuantas veces quieran. Y podrán ser más pros que yo. Creo que todo el mundo lo es Aquí van a poder practicar el PvP Justamente agarrándola de esta Pueden buscar la espada en el inventario Y les van a dar pociones de vida y comida Aquí van a empezar a matar al zombie Pueden practicar con el zombie. Ahí pueden practicar a AIM. Pueden practicar clics por segundo. Pueden practicar técnicas de batalla como ustedes gusten. Aquí me, yo estoy intentando matar al zombie, pero es casi imposible para que ustedes les dure mucho tiempo y no los mate. Aquí no sé la verdad. Yo no sé publipear para nada, pero ustedes van a aprender con este mapa. Miren cómo mató a ese bonito zombie que está practicado para esto. Aquí te, te dan comidas, manzanas, te dan comida y pociones. Ahora vamos a ir a practicar water drop. El water es tan simple como siempre. Vas, no, lo único que vas a tener que hacer va a ser bajar. Y ya que hayas bajado, haces el water drop. Aquí te van a dar tres opciones. Aquí vas a poder subir. Aquí vas a volver al lobby. En el lobby, pues te va a regresar ahí. Para regresar para si quieres seguir practicando, solamente tienes que darle de al lado. Ahorita lo voy a demostrar. En el de al lado haces tu water drop bien fachero. Y aquí vas a poder subir de nuevo. Para seguir practicando. Subes, te da un cubo de agua nuevo por si lo perdiste. Y aquí puedes bajar y otra vez practicar parkour. Aquí si te dan cuenta hay una opción nueva para que les dé un cubo vacío. El cubo vacío lo único que te va a hacer por pues, si se te queda el agua y se te pierde el cubo. Puedes recoger el cubo de agua y que no se vea feo Ahí puedes volver al lobby. Espe Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle a la campanita y seguirme. Van a tener el link del mapa en la descripción. Como también van a tener mi TikTok y mi Twitch. Espero les haya gustado. Chao, chao.